Hola, en el mes de las personas sordas queremos invitarlos a que se conecten el próximo jueves 9 de septiembre a las 4 de la tarde por el Facebook de Fenascol. en 90 minutos de los derechos, en el webinar educación para personas sordas, educación inclusiva versus educación bilingüe bicultural abordaremos los siguientes temas. Primero, en el marco del Decreto 1421 del año 2017, ¿Cómo se está ejecutando la Política de Educación Bilingüe y Cultural para las Personas Sordas? Como invitados nos acompañará el INSOR y el Ministerio de Educación Nacional. Segundo, en relación a la implementación de este decreto, ¿Cuál es la posición de la comunidad sorda? Para ello, nos acompañarán representantes de ACEDUS y de CorpoSAC. Como tercer punto, hablaremos sobre los diversos aspectos que engloban la educación de personas sordas. Y junto a nuestros invitados, como son el Ministerio de Educación, ACEDUS, CorpoSAC y el INSOR, hablaremos sobre la toma de conciencia. Son temas muy interesantes que veremos el 9 de septiembre a las 4 de la tarde por el Facebook de Fenascol, en el mes de la persona sorda. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión.